Es Juan Miguel Vaquero, es experto también en fosas del franquismo, así que si me permites, eh, Manuela, saltamos primero a Juan Miguel Vaquero y luego vamos contigo, ¿vale? Sí, ahora. Pues encantado. Y primero quería subrayar un, un nombre, de Virgilio Fernández del, del Real. Eh, me pasó precisamente Emilio Silva el contacto y junto con mi junto a mi compañera Honorda hicimos esa entrevista en el diario.es y subrayar su nombre porque es uno de los últimos combatientes vivos de, de la guerra civil y, bueno, pues con su eh, lucidez y con su memoria eh, tan, tan, eh, tan tremenda, pues es capaz de, de, de brozar el presente con con, eso, con su memoria, ¿no? Y quería subrayar el, el nombre. Voy a intentar ir muy rápido eh, también. ¿Durante cuánto tiempo se prolongará la situación ahora que el golpe ha fracasado? Es la pregunta que el periodista Jay Allen, corresponsal del Chicago Daily Tribune en la guerra civil española, hace a Francisco Franco y responde el militar rebelde. No puede haber ni compromiso ni tregua. Continuaré preparando el avance hacia Madrid. Avanzaré. Tomaré la capital. Salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo esto habrá sido solo una pesadilla. ¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?, le cuestiona el reportero. He dicho, a cualquier precio, subraya el golpista. Eh, la entrevista eh, ocurre en Tetuán, marcó el caruoso 27 de julio del 36, apenas diez días después del golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República Española. Y Franco admite, orgulloso, el afán genocida de la empresa. El rechazo de las clases populares al espíritu fascista, creciente además la visión que los rebeldes tienen de las masas. Son una raza inferior imprescindible y desagradecida. Merecen, por tanto, la aplicación y misericordia de las más crudas tácticas de guerra de violencia extrema que España ha usado en la guerra colonial en el norte de África, como describe el, el director de golpes de Estado, el general Emilio Mola. Hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías, y sigue, «se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos». 19 de julio, Mola proclama así el estado de guerra. O como anima, eh, escupiendo odio de los, de los micrófonos de Radio Sevilla, el militar golpista Gonzalo Queipo que sigue enterrado en una iglesia en esa, en esa ciudad eh, y es el máximo responsable de la represión que asola el sur de, de la península. Dice, Nuestro, nuestros, vali <coughs> Perdón. nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones no se van a librar por mucho que berren y pataleen. el general Juan Yahweh, conocido como el carnicero de Badajoz confirma las matanzas en la guerra civil a un periodista del New York Herald Tribune por supuesto que los matamos qué esperaba usted que iba a llevar cuatro 4000 prisioneros rojos conmigo teniendo mi columna que avanzara contra el reloj o que iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez ...el intelectual fascista José María Pemán... ...también rubrica, ¿no? Esta ...dice, la idea de turno o juego político... ...ha sido sustituida para siempre... ...por la idea de exterminio y expulsión... ...el uso del terror hunde su raíz... ...en las despiadadas masacres... ...de las guerras coloniales... ...y supone el germen fundacional del franquismo... ...lo confirman estos fragmentos... ...de declaraciones de militares y golpistas... ...no hay ninguna interpretación... ...ellos mismos dicen cómo tienen que ejecutar... ...esta acción... Y el resultado de esta estrategia genocida es, eh, sigue enterrado bajo tierra y, es, y lo podemos ver en estas imágenes que son inevitables hasta, hasta este momento. Eh, estas son todas de una fosa en, en Puerto Real, una, un, un pueblo donde no, no hubo guerra, nunca, nunca hubo un conflicto armado allí. Eh, España un país de la desmemoria, el que nunca derrota al fascismo y soporta cuatro décadas de tiranía. Década, es eh, una tierra sembrada de fosos comunes donde las víctimas están condenadas al olvido. ...y los crímenes de Franco permanecen cubiertos por un manto de impunidad... Eh, ...por muchos de los motivos que se han venido hablando, hablando aquí... ...porque no se garantiza el acceso a las víctimas del franquismo... ...a la, a la justicia y a la reparación... Eh, ...porque se protege a los, que, a los criminales... ...a, los que, a quienes cometieron los crímenes contra la, la humanidad... ...en la guerra y en la dictadura... Eh, ...porque se niega el acceso aquí en España, en, en España a la justicia... ...también se, eh, se niega la que se intenta hacer desde la querella argentina... Eh, y en definitiva, es un, España es un país donde el respeto a las víctimas del franquismo cotiza a la baja, y la sinrazón nacida de una guerra fratricida sigue campando como seña de identidad de una sociedad sometida a la más básica carencia democrática: el respeto a los derechos humanos. El paradigma del olvido español son las más de 2.500 tumbas ilegales donde yacen como perros, eh, al menos. 114.226 ejecutados. Estos número de ejecutados son los que tenía Garzón en la causa y el número las más de 2.500 tumbas ilegales son las que tiene el Ministerio actualmente en el mapa de fosas que lleva años sin sin, eh, sin actualizarse. Obviamente, como decía Mar anteriormente, con nada que se rasca salen mucho más, 3.000, 4.000, seguro. Eh, esto convierte a España, estas cifras, en uno de los países con más... Eh, ...desapariciones forzosas eh, sin esclarecer de, del, del convulso siglo XX... ...pero ni los suspensos en, mate, en estas materias de Naciones Unidas... ...ni de, del Consejo de Europa, nada, nada hace cambiar... ...ni, ni siquiera que organizaciones como Amnistía Internacional... Eh, ...lo intenten ¿no? en repetidas ocasiones... Eh, ...salvo, como se ha dicho aquí, en, salvo honrosas excepciones... En, ...en varias comunidades, varias regiones... ...donde sí se está eh, intentando rescatar esta, esta memoria... Eh, Voy rápido, voy a intentar eh, pasar, eh, bueno, como, como todos sabemos, conocer la, la propia historia es la mayor garantía de la repetición eh, de las páginas más oscuras de, del pasado reciente y, por contra, en contrapartida, el silencio es eh, la mejor herramienta para, para el fascismo. Eh, la necesidad de una pedagogía ciudadana en materia de derechos humanos se hace patente en las aulas, eh, los alu las alumnas y alumnos españoles no conocen la verdad, eh, las páginas se cuentan en los colegios solo a media, o definitivamente no se cuentan y, y de esta situación eh, ocurren los medios de comunicación. La memoria histórica ha estado tradicionalmente fuera de la agenda, no interesaba, no podía estar en las portadas hasta que un día estalló de la mano de la sociedad civil y igualmente de la mano de contadas excepciones que en el mundo virtual que ahora nos manejamos pues ha, ha dado fuerza también a, a poder contar estas historias, pues, pues se vienen relatando. Eh, Todo esta este manto de oscuridad es la única explicación para que en España no haya un reclamo social unánime para que esto deje de ocurrir. Eh, si fuera otro tipo de, de, de, de historias, la gente lo reclamaría. Esto no, no se reclama que vayamos caminando por un país sembrado de fosas comunes porque la, a la gente se le ha enseñado a olvidar y a mirar a otro a otro sitio. Eh, y la historia de los desaparecidos forzados es un, es un relato universal, eh, como, eh, como sabemos. A, y a España eh, le queda poner luz y taquígrafos para dejar de ser la vergüenza de Europa. Eh, yo he ido recogiendo en este libro las sumaciones en, en, en Andalucía, que es el territorio que me eh, coge más cercano, aunque también he ido contando otras en, otro, en otros puntos de, de España. Sigo trabajando en, en esto y, como dice el filósofo Reyes, Manuel Reyes Mar. En, el, en la contracubierta del libro, la sociedad debería entender que identificar a los desaparecidos y darles sepultura no es solo un gesto de justicia para los muertos, sino de piedad para los vivos. Eh, porque no hay nada más atávico, más humano de algún modo que enterrar a nuestros muertos de manera digna. Y esto es sin más lo que pretenden las víctimas del, del franquismo cerrar heridas y no, abrir, y, y no abrir cicatrices, es lo que quieren, no eh, venganza y sí justicia. Como, como decía, eh, como dice Luis Vega, un viejito de, de, de Paterna de Rivera, otro pueblo donde no hay guerra, y matan a su padre y a su madre, iba a poner el, el, el tráiler de, de un documental recién estrenado, pero no tenemos tiempo, pero él, dice, él termina diciendo eso. Le pregunta al periodista, al compañero, ¿y tú quieres venganza, Luis? Dice, venganza no, ninguna, yo quiero justicia, ¿no? Y esa es una enseñanza vital enorme. Eh, por eso tenemos una deuda que debe sonrojarnos a toda la comunidad europea, hasta no que no quede resuelta con personas como Luis Vera, con Juan Landero, como mi bisabuelo, Mariano Vaquero, o como Federico García Lorca, como Miguel Hernández y como todas y cada una de las víctimas del racismo español. Eh, muchísimas gracias a la organización, a todos y sigamos creando. Memoria contra el olvido.